A esta hora saludamos a Alberto Prej, director ejecutivo de Chile Transparente, para hablar sobre la solicitud que ha hecho la Fiscalía sobre el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente Alba, de 15 años de prisión por delitos reiterados de malversación de caudales públicos y lavado de dinero. Para su esposa Ana María Pinochet, la Fiscalía ha solicitado 10 años y un día por su presunto rol en maniobras de ocultamiento del origen del dinero fiscal malversado. Alberto Preg, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias por esta conversación. A ver si nos ayudas a entender un poco en qué se sostiene en los fundamentos de la Fiscalía para pedir una pena tan gravosa para el excomandante en jefe del Ejército. Bueno, lo primero que estamos hablando de delitos que son de importante gravedad, que de hecho se han ido modificando nuestro código penal, y han ido también adquiriendo mayor gravedad penal. Y por otra parte, aquí estamos hablando de delitos que han sido reiterados. Es decir, no fue una sola ocasión lo que señala la Fiscalía que, que Fuente Alba cometió, sino que hubo reiteración y además que el modus operandi fue modus operandi intelectual. Y eso es lo que se está tratando de comprobar y por eso que se va a estas penas que son las más gravosas y que llegan a 15 años de cárcel. Aquí se habla de, de enriquecimiento también, ¿no?, de, bueno, estos delitos reiterados de malversación de caudales públicos derivan también en el enriquecimiento de la pareja compuesta entonces por Juan Miguel Fuente Alba, Alba y Ana María Pinochet. ¿A cuánto se establece ese enriquecimiento? Perdón, eh, sí, mire, aquí lo que pasa que junto con ellos hicieron una malversación de fondos, es decir, ¿Sí? utilizaban fondos que eran del ejército, lo que hacían también era ocultarlos y entonces lo que se está imputando también es el delito de lavado. Entonces, juntos esos delitos son los que eh, efectivamente aumentan la gravedad y hacen que esta situación sea tan compleja. Y como señalaba anteriormente, y también hay una reiteración, que además eh, seguramente lo que va a tratar de probar la fiscalía que también se eh, utilizó un sistema de banda o de confabulación, porque aquí, ¿viste? cuando se explica en el caso eh, cómo se hacía para ocultar los bienes, había toda una serie de compras uh -huh. y pues de ventas reiteradas entre las partes y también entre los hijos de Fuente habla. Entonces, todo este ánimo de ocultar también... Es lo que también aumenta aumenta esa pretensión fiscal. Sí, en el relato de la fiscalía sorprenden varias cosas también de las que se les imputa a, al matrimonio compuesto por Fuente Alba y también por Ana María Pinochet tiene que ver con gastos de funcionamiento y mantención de la casa destinada para el comandante en jefe de 10 millones de pesos mensuales después 2 millones de pesos mensuales destinados solamente a gastos de eh, Ana María Pinochet también 25 millones de pesos anuales destinados a la caja chica de fundación de señores del ejército. Este tipo de gasto ¿eran habituales en el cargo del comandante en jefe, o sorprenden también, o, o se habían establecido como una habitualidad también para el cargo, para el ejercicio del cargo? A ver, lo primero que hay que explicar muy bien que los fondos reservados tienen un objetivo, que es el objetivo de la defensa nacional, hacer investigaciones de inteligencia, y por eso son fondos reservados, que tienen un sigilo mayor que el resto de los fondos que tiene la comandancia en jefe, o el ejército en este caso. Segundo, que el ejército por razones históricas de que debiesen ser modificadas, posee mucho más eh, gastos reservados que las instituciones de la defensa. Muchísimo más que la Armada, muchísimo más que eh, la Fuerza Aérea. Junto con esto, al parecer que era bastante habitual, y recordemos que tenemos también la investigación contra el comandante jefe Oviedo, sí. que se hicieran desvíos de estos fondos para el uso del comandante jefe, la mantención de su casa, hacer algunos regalos, etcétera. Pero lo de Fuente Alba rompe todos los límites de lo que uno, que estaba mal hecho, por supuesto, pero que se hacía más bien habitualmente. Aquí además hablamos de que no solamente estos montos fueron, no sé, para gastar unos invitados y evidentemente y, y eso llama la atención porque periodísticamente es interesante, sino que aquí además hubo enriquecimiento. Es decir, hubo lo que, lo que quiere probar la Fiscalía es que finalmente estos fondos no solamente se gastaron, sino que también utilizaron y por eso que hijo en Salva no puede explicar su incremento patrimonial entendemos que acá tenemos un eh, excomandante jefe que en su este momento ya tiene más de 30 vehículos, que cambia cada cuatro meses los vehículos de lujo que compra propiedades, eh, importantes propiedades en, en, en, barrios, en barrios que son de cara por valía eh, y que se las vende al hijo y el hijo después se las vende de, de, de vuelta, entonces claramente eso es lo que sale de el margen independiente que todo lo otro ¿no? o sea, malo uso de recursos de, de, de gastos reservados que también es incorrecto y algo que también está investigando la justicia, pero seguramente cuando lo veamos en el caso Vío o en otro vamos a ver que la solicitud de la Fiscalía va a ser eh, menor en cuanto a la pena que se está eh, presidiendo. Sí, estamos hablando de una parcela, en el, eh, dice al menos el reporte de la tercera, también de acuerdo a lo que ocurrió la, en la formalización, también en la investigación, una parcela en el exclusivo barrio de Las Brisas de Chicureo, cuatro departamentos de la Comuna de Las Condes, y lo que tú mencionabas también, Cristian, sobre esta gran cantidad de autos que eran constantemente renovados. Pero, ¿aquí qué pasa con...? La mirada de los entes públicos sobre el patrimonio también de, de la comandancia en jefe del ejército. ¿Qué pasa con la Contraloría? ¿Qué pasa con el rol fiscalizador también? Porque esto no solamente se, se sucedió una vez, sino que se constituyó en un entramado, al parecer, al, en la comandancia en jefe del ejército para usar los dineros provenientes de los gastos reservados en en otra en otros gastos, como los que son propios y particulares también de la residencia del comandante en jefe del ejército. Uno tendría que señalar que hasta el 2016, 2017, la verdad es que se hizo vista gorda. Ahí se hizo vista gorda, no necesariamente porque la Contraloría haya querido hacer vista gorda, sino porque eh, en el Ejército, eh, sobre todo en el Ejército, eh, se mantuvieron determinadas prácticas que en el mundo civil fueron cambiando. Por ejemplo, los sobresueldos, ¿no? Eh, o también la disminución de gastos reservados. Recordemos que eh, nosotros tuvimos problemas importantes al inicio de la recuperación de la democracia con este tipo de temas sobres con que se suplementaban los sueldos y que eran ingresos, platas que, que, que salían de estos gastos reservados o de otras cajas que uno no sabe, que no venían por el presupuesto de la nación. Eh, tuvimos problemas de, con las compras públicas, etcétera, Pero en general, el mundo civil se fue sometiendo al control de una contraloría que también empezó a hacer mejor su trabajo y empezó a cambiar también su criterio. Pero lamentablemente, con el mundo Uniformado, sobre todo en el ejército, esto cambió muy lentamente. Recordemos que tuvimos leyes de preservar el cobre hasta hace pocos años, eh, que eh, efectivamente eh, eh, se sentía uh -huh. que el control civil no podía operar y que además el control interno iba a ser suficiente. Y queda claro que el control interno del ejército era absolutamente insuficiente. De hecho, eh, aquí tú estás hablando que la máxima eh, autoridad de la institución era la que estaba involucrada. Acá no, no estás hablando de un suboficial o... De alguien que se dio de la línea, sino que estás hablando, pongámoslo en el, en el en término de una empresa, del gerente general o incluso del dueño, controlador, el presidente del directorio, de una compañía que estuviera cometiendo fraude Y en el ejercicio del, del cargo también, como comandante en jefe, el tener esa potestad, el tener ese cargo, ese rol, eh, esa impronta también, me imagino, para un subordinado, ¿de una u otra manera también agrava la falta? Absolutamente. Bueno, esto en, en, en cuando los que, los que estudiamos estos temas de corrupción, en inglés se llama de tone on the top. Es decir, que el tono tiene que estar en lo máximo. Y, y es como un, en una familia, mire, si, si en una familia uno ve que eh, los padres tienen malos comportamientos, padres y las madres, eh, no sé, eh, alcoholismo reiterado, violencia familiar, etcétera Es muy difícil ah, que esos hijos después tengan un ejemplo distinto. Tienen que tienen tienen que pasar distintas cosas para que efectivamente eh, la práctica no se repita. Recordemos, por ejemplo, que hay una estadística brutal que dice que el 80% de los hijos de alguien que está en prisión termina en prisión. Eh, entonces, eh, lo mismo ocurre en las instituciones. Entonces, cuando tú dices, mira, la verdad, ¿qué saco con denunciar? Y lo hemos visto en algunos casos. ¿Qué saco con eh, hacer las cosas bien? Mejor me quedo callado, hago mi carrera tan, tranquilo y no me meto en problemas. ¿Por qué? Porque hacia arriba hacen lo que quieren. Y lamentablemente... Eh, por lo menos en el periodo de Fuente Alba, eh, y obviamente todavía eh, eh, él tiene el privilegio de la, de la inocencia, y estamos viendo camino un juicio pero lo que ha ido mostrando eh, el proceso, tanto en la justicia militar como en la justicia civil, era que ese eh, tono de top, ese, ese mm. ejemplo que hay que dar desde arriba, evidentemente no se estaba cumpliendo, y con cosas que incluso pueden algunas no no ser delitos eh, tan graves, pero eh, que llaman la atención. Insisto, cuando tú ves que eh, el comandante jefe eh, tiene una casa lujosa y, y contrata un cuarteto de, de, de cuervas y, y su cóndice le regala pañuelos hernés a sus invitada y tú después dices, bueno, yo soy un suboficial, que me estoy sacando la mugre con destinaciones que son complejas arriesgando mi vida todos los días en mi labor, porque el, el, el ejercicio militar y es una persona muy, que yo tengo mucho cariño en la Fuerza Armada, eh, es un ejercicio difícil, ¿eh? no, no, no es que ellos van a, a, a hacer nada en los cuarteles sino que es un ejercicio riesgoso una carrera complicada, una carrera que la familia se mueve lado a lado, pero que veo que un comandante en que se a sus anchas evidentemente no estoy dando el mejor ejemplo a la tropa que es algo que cualquier general eh, uno, lo, uno lo esperaría y, cómo, y cómo, cómo, claro, es difícil preguntarse cómo puede actuar un suboficial que es testigo de ello. Básicamente hay que operar también en la propia institucionalidad de, en este caso, del Ejército, respecto de sus propios controles internos. Pero es difícil cuando es el comandante, el jefe, el que opera a través de los gastos reservados para su propio beneficio, de acuerdo a lo que dice la Fiscalía. Exacto, y es por eso que nosotros desde Chile Transparente hemos insistido muchísimo, lo hemos hablado con el comandante en jefe, de que tiene que existir también líneas de denuncia externas. Y que evidentemente se respeta ahí el anonimato, y que lamentablemente en casos muy calificados, esta jerarquía, eh, el, el mando, lo obediente, que es tan importante, canal, está diciendo que diciendo que, que esto sea el, el, perdón la palabra, el despelote pero sí que evidentemente en algún caso, si yo veo que alguien que no puedo denunciar, eh, eh, al interior de la institución porque es la máxima autoridad o la máxima autoridad incluso en mi regimiento yo tenga alguna posibilidad de hacer eso de cierta manera que el Poder Civil pueda intervenir en estos casos más calificados evidentemente también tomando los resguardos de que si la denuncia es calumniosa o si la denuncia es incotificada eh, o, más bien, eh, una pasada de cuenta interna, etcétera, se tomen también las sanciones para esa persona que haga mal, mal, mal uso de la denuncia, pero incentivar de que efectivamente, si yo veo que algo está ocurriendo, ocurriendo mal, se proteja a la institución con mecanismos de denuncia más efectivos. Alberto, ¿qué tiene que suceder ahora? Bueno, la fiscalía ha solicitado estos 15 años para Fuente Alba y, diez con, y y un día para Ana María Pinoche, su esposa. ¿Qué debe suceder ahora? Bueno, ahora seguramente se va a a llamar a las audiencias de juicio oral. Yeah. Eh, se va a dar un tiempo para que ese juicio ese juicio se desarrolle, ya con un tribunal que tiene tres jueces, estamos hablando de la última etapa del procedimiento penal, del nuevo procedimiento penal, ya no está nuevo, pero del actual procedimiento penal, y eh, después se va a dictar una una sentencia que puede ser eh, condenado o sueldo, y después, posteriormente se señala... Eh, si se acoge la pretensión de la Fiscalía o se acoge otro tipo de pretensión, el, el tribunal ahí es libre para jugar en la escala de penas y evidentemente eh, puede eh, dar una pena eh, menor uh -huh. o puede irse a la pretensión máxima de 15, 15 años. Posterior a eso, evidentemente ¿Pero este cárcel? hay algún, algún otro tipo de recurso. Perdón, sí cárcel de efectiva, estamos hablando de cárcel efectiva. En estos ¿Pero el tribunal podría resolver que no sea con cárcel? Podría llegar a ser, por ejemplo, si desestimara eh, alguno de los delitos y por otra parte tuviera algunas eh, atenuantes eh, eh, y eximentes de responsabilidad, por ejemplo, no sé, que dijera que Juente Alba y su esposa han colaborado eficazmente, que no hubo reiteración en el delito, bueno, seguramente son personas que son primerizas, eh, entonces también ahí eso lo puede lo puede tomar en cuenta. Hay que entender en todo caso, y esto algo muy bueno. En materia de corrupción, nuestros tribunales han ido cambiando la mano. Entonces, en general, eh, están siendo más severos. Veámoslo con la declaración de decisión preventiva del alcalde Aguilera. Sí. Eh, la jueza es brillante cuando dice, mira, acá no estamos hablando de una persona que comete un hurto, estamos hablando de una persona que atenta contra la democracia y el orden público y el Estado de Derecho. O sea, es ah, contra... que estamos hablando que el comandante, contra el comandante la fe el pública jefe. atenta. Exacto. O sea, cuando estamos hablando del comandante jefe eh, del Ejército y hay pruebas de que comete un delito de este tipo... Estamos hablando de que está atentando contra la institucionalidad, entonces mm. eh, es Es, es, es otro parangón, es claro. Sí. sí. Tiene que ser otra la medida. Alberto Prez, director ejecutivo de Chile Transparente, muchas gracias por la amabilidad de contestar la llamada de la mañana interactiva. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Cristina. Que, tenga, que buena tenga buena semana, muy amable. Muchas gracias. Igual.